En la playita, bien pronto por la mañana. Estamos haciendo un shooting ahora. Unas cuantas póticos. Mañana estoy tirando el traje de esta. Ah, pero no la. Mira arriba. A esa mola mucho, eh. Shooting, shooting, shooting. Mira cómo hacia el mar, como si fuera para ir hacia allá. Qué mona. ¿Cómo lo ves, Marta? Yo lo miro todo muy bien. A ver, Dios? yo. también. Muy bonito todo. ¿Tú estás, ¿tú estás, ¿Vale? La Yo quiero todo ¿Sí? Ya. Yo quiero un smoothie de banana. ¿Tú qué te quieres? Mirad. Seguimos haciendo sesión de fotos y grabación de vídeos. Estamos en el Top Shop. Los cafés más cool de Byron Bay. A Ona le encantan los smoothies. Ona, ¿qué haces con tantos smoothies? Todo es para mí. Después de un poco de surf hay que comer y ponerse el cuerpo a tono. Yo me lo quiero comer, pero primero tenemos que hacer fotos con Ona. ¡Oh! Tendrás que esperar. ¡Yami, Yami! ¡Yami, no? Mm. Así <risa> rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¿Quieres probar? Hola, hola. ¿dónde vas? Pero ¿qué has visto? ¿Dónde están? yam yum, it's lunch time. Son monos, ¡Ay! es que este es un bebé. O sea, este es un bebé. Hola, Peque, ¿cómo estás? baby. Yo también. Métete en la bolsa, métete en la bolsa. ¿Por qué? ¿Ya son grandes? ¿Ya eres mayor? ¡Yuhu! Adiós. Este tiene la cría dentro. Y se ve que cuando la madre se agacha para comer, la cría también come. Pero no se ve mucho. Pero está allí. Mira, mira, mira. en de Yamba y es un parque natural pero salvaje y estoy flipando porque nunca habría pensado poder estar tan cerca. Mira, este tiene un bebé colgando. Es muy gracioso, son preciosos y están como bastante acostumbrados a, a la gente y tal y no se asustan mucho. Lo único que aquel de allí mide de pie creo que mide casi tres metros así que vamos un poco con cuidado pero es, es, no sé, es precioso además el sol está bajando y es, no sé, es espectacular. Es un momento muy bonito y súper contenta bien. de haber venido y de haberlos visto así en, en, su, en, directo. en, sí, en directo y en su ámbito ¿no? así más salvaje, súper chulo. Sí, cool. ¡Ay, se le está tocando! Esta es la parte mala de ver canguros en, en su parte salvaje. Sí, está buscando... Está buscando tema. ¿Vamos Dios. A una cosa? Y ahí va. No sé si lo apreciáis, pero vais a ver un momento muy bonito, ah. así con la puesta de sol. Creemos que sí. Madre mía, entre que hemos visto uno que a la vez que comía estaba haciendo sus necesidades y el otro que se está preparando para el acto sexual... Ay. Uh. Bueno, pues no ha habido momento amoroso. Es impresionante Es que os lo juro que estoy súper cerca Y aún así cuesta de verlo, ¿Lo veis? ¡Bebé! Adiós canguritos Nos vemos otro día